Hey, qué bueno que haya aparecido finalmente el joven que estuvo desaparecido en, en el fin de semana. Pero creo que nosotros la sociedad requiere de saber qué sucedió. Si él estaba camino a la universidad, fue raptado o decidió por su motus propio irse a Santiago. Y son interrogantes que me gustaría que se aclaren y que la familia debe dar una, una explicación o la autoridad eh, y en qué condiciones aparece el joven porque como que quedaríamos inconclusos porque nosotros como sociedad esa información es importante para tomar correctivos con nuestros jóvenes si es un asunto de, de rapto o sí, de... O pro, sociedad, que... A lo mejor hay un para... problema de corte familiar, una situación o de tensión tiene... entre padre, o madre, él... hijo y quizás no quieren airear eso, bueno, quizás ese es su derecho de no decirle a la gente lo que está pasando dentro de su familia ¿Tú o sea que yo, sí. porque olvídate, no tuvo secuestrado porque nunca se habló de, de, de que pidieran bueno, rescate. No se sabe lo que dice Francis. ¿Eh? No se sabe si tuvo secuestrado. Porque no. Pudo un estado. A, pues a nadie lo sueltan le así le corresponde así. ahora a la Procuraduría de Niños y, niño y Adolescentes hacer una investigación con relación tanto a ese caso como al, al, al, al, al, al otro niño fallecido. Al de dos años. Eh, con sí, golpes sí. y rendirle un informe a la sociedad sí. porque la sociedad espera. Pero yo lo que pienso es que a la familia hay que darle la oportunidad de que si ellos no quieren decir qué pasó con el muchacho que no lo digan porque eso es una cuestión que entra dentro de la parte in, bueno. í, í, í, íntima, ¿no? Sí, de la sí, familia. ¿Es, es posible que haya una situación. Si sí es un ahí? asunto pero, pero familiar, exacto. Que lo digan y uno lo entienda. Es un hecho público. Es un hecho público. Sí, pero eso no te da derecho a tú en la vida interna de una replicamos. familia. Eso no te da derecho. Y, porque y, sea mira, público. eso es preocupante, porque ver un joven ya iniciando la universidad, o no sé si es universitario. Sí, sí. Ya era, universitario. Ya era, ya es, sí, sí, es universitario va para la universidad. medicina. Medicina. Entonces, ciertamente nos preocupó. no piensa en sus hijos, que Dios libre al mar, que a otro le sucede. Y qué bueno. Y qué bueno que no le haya sucedido a mayores. Pero precisamente por el tema de que debemos estar informados y por el tema de la información se requiere una explicación, aunque sea de solicitud de intimidad ya. y de respeto. Bien, Buen hay día, una mamá. llamada. Buenos días. Buenos días. Buen día. Buen día. llamada Buen aquí de San, de San Pedro. niño que más aquí, de San Pedro. La mamá fue con mató y Ahí está y ahora no, no, no. ¿Dónde, dónde? En de San Pedro pero en San Pedro, San Pedro. En el Barro, San, el barrio San Pedro. San Pedro que la mamá es quien la culpable según el él. caso vale, tú te refieres eso? al caso del niño, del niño de dos sí. años pero hay no testigos de eso caballero yo soy vecino él es vecino, ver, no es. vecino bueno pues aquí. entonces ustedes lo que tú tienen que hacer servir es de que, que ser de servir de testigo, de informador claro. eh, para que entonces esta persona eso en se aclare bueno que se aclare eso qué bien los que yo estoy con es la pena de muerte porque es que okay. Ah, porque bueno. ella tiene dos muchachitos. Dos niños. Bueno, ya pues se fue inmediato. ya. Vamos a ver los WhatsApp, mis amigos, vamos a ver Gracias. la interactuación Me de la gente con, la con, la con nosotros. De, de...